bienvenidos estimados alumnos en esta ocasión voy a hacer referencia al tema de operaciones con binarios eh, hacia la parte práctica ustedes ya deben haber revisado hasta este punto lo que es un sistema de numeración las conversiones que se pueden realizar y a continuación la parte de operaciones con binarios nosotros tenemos expuesto el tema completamente en la guía didáctica pero no está por demás recordarlo y hacer la explicación mediante un ejemplo hoy vamos a ver lo que la parte de suma y resta he anotado en la lámina como pueden observar cuáles son aquellas reglas que nosotros debemos tener en cuenta como ustedes observan tenemos una tabla para la suma y una tabla para la resta debo eh, hacer la diferencia entre estas es que cuando yo sumo 1 más 1 en la parte de la suma, eh, el resultado va a ser 0 y debo llevar una unidad. Como estamos hablando de números eh, binarios, debo tomar en cuenta que no puedo tener un resultado o un número mayor al 0 al 1. Eh, hay una regla adicional que la hemos anotado y consta en su guía didáctica que cuando sumo tres veces uno el resultado es 1 y también llevo uno esta última regla se puede omitir de la tabla pero nos es muy útil al momento de hacer ejercicios en el caso de la resta ¿sí? cuando yo resto 0 menos uno el resultado va a ser uno ¿sí? y pido prestado 1. Ahora lo vamos a tener más claro en el desarrollo de los siguientes ejercicios. Lo voy a trasladar a, a la pizarra y voy a hacer el siguiente. El, el, he planteado unos ejercicios que les van a aparecer en pantalla. ¿sí? Vamos a hacer primeramente la suma que está planteada. ¿sí? Tengo 1, 1, 0, 1. 1 1 0.01 Más, sí, voy a empezarlo a escribir porque tengo más, más números: 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Verifiquemos y punto 1 en este caso si yo aumento para efectos de hacer mi operación si aumento un cero a la derecha no pasa nada el cero a la derecha eh, después del punto ¿sí? el cero a la derecha del número no me implica que se cambie el valor ¿sí? en la parte que está antes del punto Ahí sí importaría. En este caso, si yo pusiera un 0 en la parte izquierda, ahí no me afecta el valor. Bien. Ahora tomando en cuenta las reglas de la suma, vamos a proceder. Empiezo como en, en las operaciones que conocemos con decimales, empiezo de derecha hacia izquierda. 1 ¿sí? más 0 me da 1. Podemos tener nuestra tablita al lado cuando empecemos a hacer los ejercicios y poco a poco vamos desarrollando nuestras destrezas. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. 1 más 1 me da 0 llevando 1. ¿sí? No debo olvidarme de poner este 1. Al momento en que voy a la siguiente columna, debo recordar... Que llevé 1 y sumarlo antes de olvidarme. 1 más 1, 0. Más 1, 1. Pero también llevé 1. En este caso se cumple la regla de los 3 unos que anotamos en nuestra tabla. Si tengo 1 más 1 más 1, me da 1 y llevo 1. Sumo primeramente el que llevé para no olvidarme. 1 más 1, 0. Y llevo 1 igualmente. 1 más 0, 1 más uno cero continúo llevo uno porque uno de uno me da uno más uno me da 0 y llevo uno nuevamente uno más uno cero y llevo uno ¿sí? nuevamente tengo el caso de que tengo uno más uno más uno que me va a dar uno ¿sí? llevo uno 1 más 0, 1 y el último 1 más un 0 que tengo acá aunque no esté escrito y este sería el resultado, el resultado para la suma ahora yo he planteado también un ejercicio de resta a ver les recuerdo antes de pasar siempre que llevo una unidad debo anotarla en la parte superior y sumarla al principio para no equivocarme o para no olvidarme entonces, yo el momento en que me doy cuenta que llevo uno, lo anoto en la columna siguiente para poder eh, sumar el valor que, que he llevado. A continuación, vamos a desarrollar una resta de binarios. El ejercicio que está planteado en la lámina es el siguiente: es 1, 1, 0, 1. Cero uno uno menos uno uno cero punto uno cero uno, sí, ya lo he verificado, es el mismo. En este caso, tenemos algo distinto. Ya que no vamos llevando, sino que vamos pidiendo prestado a una unidad. En este caso, 1 menos 1, como indica en la tabla, me da 0. 1 menos 0, 1. Y en este caso, 0 menos 1 me va a dar 1 y pido prestado 1. En este caso, el que pido prestado lo voy a poner al final para no confundirme. Continúo restando. 1 menos 0, 1. Menos el 1 que pedí prestado, 0. ¿Sí? Continúo. 0 menos 1 me da 0. Recuerden, no he pedido nada. 0 menos 1 me va a dar 1. Y aquí sí he pedido prestado 1 a la columna siguiente. Comienzo. 1 menos 1, 0. Y 0, menos 1 me da 1 y he pedido prestado 1 acá. ¿Sí? Y finalmente aquí es como si tuviera un 0, 1 menos 0, 1 menos este 1 de acá, 0. En este caso y en la suma, eh, cuando yo tengo el punto o la coma, bajan de la misma manera en el orden en que voy haciendo las operaciones no hay ninguna diferenciación yo siempre lo comparo con la suma y resta de, de decimales en cuanto a la posición de la coma simplemente la coma baja o el punto baja en su posición original donde me toca Esa sería entonces la respuesta a nuestra resta de binarios adicionalmente pueden observar un ejercicio de multiplicación y división que lo dejo planteado para que ustedes lo realicen, me gustaría que lo hagan y luego de realizarlo me indiquen, a, se comuniquen conmigo a través del correo electrónico o a través del medio que tengan disponible y me indiquen si realmente les ha dado la respuesta que está ahí. Si tienen alguna dificultad estoy a la orden para ayudarles. Gracias.